Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Henry Pineda, más conocido como el Profe Henry. Estamos en nuestro siguiente video aquí, cazando letreros, publicidad exterior, panes, rotulaciones y todo lo que tenga que ver con el área del diseño. En este momento estamos analizando, o vamos a analizar, este pequeño anuncio eh, que está puesto sobre el vidrio. Para empezar, aprovecharon toda la estructura del vidrio, que es más o menos de 1.20 por 1.60. Y aquí estamos viendo este tipo de letra que vendría a ser Gustavo Peloquería Sal belleza. Bueno, de paso también le vamos haciendo un poco de publicidad a, a, los, a los dueños de los locales, de los negocios. Estamos aquí en el centro de Quito, a una cuadra de la plaza de San Francisco. Vamos a analizar en este momento la estructura eh, acerca de las, de las fotografías que están ahí. La fotografía del caballero, la verdad, eh, está bastante desenfocada la foto. Tiene que bu haber buscado otro, otra fotografía. Hay muchísimas fotografías en internet donde eh, pues, tenemos cortes modernos. Para empezar, no está nada moderno el caballero. Han tratado de hacer lo, que, lo mejor que se puede. La fotografía que es de la señorita está bastante llamativa. Eh, de hecho este tipo de fotografías son los que deberías utilizar para hacer tu publicidad no solamente publicidad exterior sino también tu publicidad en redes sociales eso qué significa siempre alguien mirándote de frente porque cuando tú miras algo de frente te quedas viendo y analizando dices wow me encantó este video no sé por qué o mejor dicho este, este video puede ser también este anuncio no sé por qué y es porque la señorita te está viendo yo hubiera elegido una imagen alguien que esté sonriendo si tiene alguien la mirada fija en un primer plano como el que estás viendo en este momento y riéndose ni se diga, te va a ir muy bien en este tipo de anuncios y a lo mejor tengas una pelecoría o algún centro de spa, bueno, te va a quedar muy bien la sugerencia que te acabo de indicar vamos a analizar un poco la cromática del mismo ese fondo amarillo hace que yo pueda ver desde abajo, es más, cuando entré aquí a esta, a esta casa de dos pisos, una casa antigua, este, me, di, me llamó mucho la atención el color amarillo. ¿Por qué? Porque es un color de alerta. Si el color amarillo tú lo combinas con un color negro, por ejemplo, es un color de una señal de advertencia. Cuando vas por la carretera sea que vas en auto sea que vas en autobús vas a ver las señales de, de, de tránsito son puestas de color amarillo y color negro entonces lo que han hecho aquí es simplemente jugar con esa cromática para la persona que diseñó esto muy bien elegido el fondo la verdad muy bien elegido el tipo de letra ya lo vamos a analizar me gustaría analizar el color rojo rojo con amarillo sabes que son colores eh, cálidos y eso te genera una sensación de rapidez de, de inmediatez ¿Y qué es lo que vas a hacer? Hazas la cabeza, miras el color amarillo de fondo, miras el color rojo, ves la fotografía de arriba que la verdad tienen que haberla cambiado, No esa no era la fotografía que tenían que haber puesto y enseguida subes aquí a, hacerte, a cortarte el cabello. Vamos a analizar entonces la parte de abajo donde está el color azul con amarillo. Se lleva muy bien. Por teoría de color, por cromática, el azul y el amarillo se llevan súper, súper, súper bien. Entonces estamos diciendo que la persona que diseñó esta estructura que está aquí, este, esta pancarta o este letrero, lo hizo muy bien a nivel cromático y en la parte inferior nos sigue regalando. Nuestro lema es servir, no competir. Me encanta ese uh, eslogan, ese me encanta muchísimo. Abajo nos deja un teléfono con este tipo con el logotipo de la compañía que estás viendo ahí en este momento lo que no me gusta la verdad es que veo que si sí fue un problema es haber puesto ese trazado que está ahí que está dios mío santo supongo que le debe haber costado muchísimo trabajar pero aquí hay un problema bastante serio ya a nivel de tipografía eh, está mal ese borde está súper mal Vamos a analizar ahora sí la tipografía y dónde está el problema realmente. Arriba tenemos Gustavo, Peluquería y Sale y Belleza, un tipo de letra. Lo que estás viendo en azul es otro tipo de letra. El que estás viendo, nuestro lema, es el tercer tipo de letra. Y aquí, teléfono, es el cuarto tipo de letra. Para hacer una estructura de más o menos 120 por 160, está la tipografía desastrosa. La verdad es que iba bien. A nivel de cromática iba bien, a nivel de fotografía la señorita, hubo un problema, pequeño problema con la fotografía, la verdad yo lo hubiera cambiado, pero a nivel tipográfico esto está un desastre, no está bien por favor, en un letrero poner cuatro tipos de letra es algo visualmente terrible, es como que si tú eh, combinaras... El, tu plato favorito de, de alimentos y lo combinaras con tres platos que no te gustan, más o menos esa es la referencia, esto está fatal la verdad fatal, si me dijeras sobre 10 cuánto calificaría yo esto pierde semestre conmigo la persona que hizo este tipo de, de, de cosas, hubiéramos preferido, hubiéramos preferido eh, dejar dos tipos de letra, por el amor de Dios cuando te toque diseñar utiliza máximo dos tipos de letra para que te vaya súper bien y aquí sí, mal, fatal. Otra cosa que no me gustó es haber estirado demasiado eh, la letra. Está súper, súper, súper, súper estirada. Está distorsionada. Procura, en estos momentos, elegir un tipo de letra que sea estirado. No lo distorsiones tú, por el amor de Dios. Es, algo que, es una aberración visual que tú tipes el texto y luego lo estires. No, estíralo más, estíralo más. Va a llegar un momento que no se va a leer. Ok, entonces a nivel tipográfico, a nivel de estructura, de leading, de interlineado, eh, está fatal. La verdad sí está fatal. Un 3 sobre 10, un 2 sobre 10 hubiera quedado súper bien para este tipo de trabajos. Que la verdad... Bueno, ¿de qué se trata el análisis de estos videos? Se trata de que puedas aprender de los expertos bueno, en este caso de mi persona, eh, un, a crear mensajes eh, profesionales muy bien hechos, ¿sí? a nivel cromático, a nivel de semiótica, a nivel de tipo de letra, a nivel de fotografía, a nivel de estructura, de composición, de contraste. Y como te dije hace un rato, el color, muy bien, el tipo de letra, un desastre. Bueno, ¿qué tal te pareció este tipo de anuncios? Déjalo por favor ahí en la caja de comentarios. Muy importante para nosotros seguir enriqueciendo nuestro canal, que es nuestro canal, sino es tu canal. Y seguiremos cazando más publicidad exterior. Vamos a ver con qué otras cosas nos encontramos. Puede ser que nos encontremos con, con cosas súper buenas. O asimismo estoy seguro que nos vamos a encontrar con aberraciones visuales de esas asquerosas. Bueno. Cuídate mucho, chao, chao ¡Suscríbete al canal!